Si mi prometida pide ayuda al gobierno, ¿puede afectar mi petición de visa K-1? Eh, pues sí. sí, obviamente si tu prometida ciudadana quiere hacer una petición por ti de visa K-1 y pide ayuda quiere decir que no tiene los ingresos suficientes para ella eh, vivir. Entonces sí. eso sí es... es... Es una bandera roja porque van a necesitar un joint sponsor para poder traer ella traer a un extranjero. Entonces, sí, sí les puede afectar. Sí, la razón siendo que recuerden que el gobierno no quiere que, que, que la persona que vaya a ingresar al país se haga cargo del Estado o que pida también sí. ayuda al gobierno, porque por eso está esa ley. Dicen, ok, pues si, si tú quieres aplicar por esta persona, tienes que tener una manera de, de, de mantener a esta persona mientras él o ella pueda trabajar. y, y